Quiero recordarles a todos los presentes que como esta actividad utilizará nuestro aparato fonador llámese labios, dientes, lengua, cuerdas vocales, glotis, pulmones y un largo etc. debemos hacer algunos ejercicios previos de calentamiento Canta, canta, me encanta tocar, canta, Sara, chicle para que nuestra mandíbula y nuestro sistema de comunicación esté lo suficientemente lubricado y evitar de esta manera los accidentes así que primero el ejercicio del chicle simulamos que va a un lado simulamos que va al otro arriba abajo, por toda la boca, tirando besitos, como si fuéramos un viejito sin dientes y muy bien, sacamos el chicle en una patada cósmica y voladora, lo tiramos al tacho cósmico y volador y estamos preparados para la actividad, podemos seguir. Y acción. Oh, ah, sí, sí. Eh, sabía, te quería hacer una pregunta. ¿Vos que sabes de música? Ah, ¿Sabes cómo se le dice a una... <risa> ¿Sabes que la luna, las estrellas y el sol son una banda? La luna, las estrellas y el sol. Sí. No, no sabía. Bueno, sí, si son una... Banda,